Hola a todos bienvenidos una vez más en esta oportunidad Quiero presentarles este muñeco de Barbie Colector Que pertenece a la edición de colección de la película Divergente Que es protagonizada por Shailene Woodley y Theo James Este personaje en particular es Ford Mirando la caja en detalle, en la parte frontal tiene la imagen de fondo del personaje de la película que en este caso es Ford. En uno de los costados tiene unos símbolos que son característicos de la película. En la parte trasera tiene una imagen de los dos protagonistas junto con una frase que está en varios idiomas. El futuro es de aquellos que saben cuál es su sitio. A continuación los sacaré de la caja para mostrárselos en detalle. Parte del muñeco viene incluido un certificado de autenticidad y un soporte peana para ponerlo de pie. El rostro del muñeco no es muy parecido al del actor que interpreta al personaje de Four, en cambio su vestimenta si se asemeja mucho, es muy detallada. El muñeco tiene articulaciones en la cabeza, en los brazos, en los codos, en las manos, en las piernas, en las rodillas y en sus tobillos que se pueden girar 360 grados. En su espalda tiene unos tatuajes similares a los del personaje de la película. Le he quitado el resto de su ropa para enseñárselos detalladamente. Las piernas del muñeco están unidas por un elástico que es lo que permite la articulación para hacer una pose como por ejemplo un split.